Soy un chimpancé, a mi mirada me lleva risotera que do gorila y os foratos de un naso menos marcados. A color de mi cara puede ir donde Rosa marienco dica la negra. O mi juego favorito lleve hincha platanos de dos en dos. Pues yo, yo soy a foca. Afoca de calatorao, un mamífero adaptado a la vida acuática. Me tornan locas sardinas, y tengo los miembros transformados en aletas, por eso que los míos movimientos en tierra son pandos y lurdos. Ladies and gentlemen, yo soy el Elefantsíndicos, para dar cuenta en la mía grandaria. área. Tengo lo naso apegato a morro ato, junto a una luenga trompa. En mío cuerpo, fa miedo el alma de un maresá defunto. Yo soy lo camello Ronaldo Bactrianus, con un par de pulidas chepas y los tomacos trayato en cuatro o tres tallos. Conozco ante más, las mías posibilidades. En lo tiempo de 5 días soy capaz de soportar andadas de 8 km hora como mínimo con 200 kilos de carga o más. Y yo, que soy el hombre... ¿Qué soy yo? Y yo, yo qué soy. Son punches, panical, arguilaga y agaó. Son herbes, la melca, corochola y el morró. Son yegums, la besa, la guicha y el cigró. Son árboles, lopí, doure y oro. Son bardices, esbarcer y vidalbo. Y yo, plantad, sin ni flores ni fulles, yo, yo que soy.